El mensaje, es para aquel, el mensaje es para aquellas personas cansadas de sufrir por amor, esas personas que se están resignando a perder el amor de su vida, a perder esa persona que tanto ama, no se resigne más. Contáctenos ya, nosotros podemos hacer que esa persona regrese a su lado. En uno de mis altares como este, le ritualizamos el mejor trabajo de magia negra con resultados 100% efectivos. Únicamente contáctenos ya, no espere un minuto más, un minuto más que pase, es un minuto de sufrimiento para usted. Piense en sus hijos, piense en su futuro. Recupera esa persona con magia negra, con vudú, con siete misas negras, con muñecos vudú, con entierros en cementerio. Todo eso lo realizo con resultados 100% efectivos. En la plataforma que le llegó, como respuesta automática, podrá ver los testimonios de cientos de personas satisfechas con los resultados que ofrecemos. Y también podrá ver... Las múltiples entrevistas que se han dado para la televisión internacional donde hablamos del tema. Así pues que no estamos improvisando en el tema. Somos los mejores. Atrévete ya. Ah, y mi WhatsApp 315-630-4823 le realizamos el mejor amarre de amor. Estamos en Colombia. Y déjate sorprender.